Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos vengadores y vengadoras a Toxic Game Channel. Yo soy el vengador tóxico y por supuesto hoy voy a traer algo especial para ustedes, como bien dice el título, los juegos de terror más esperados, por lo menos los que más ganas le tenemos de probar. Eh, tengo que confesar por ejemplo de que faltan algunos como el Resident Evil 4 o eh, Alan Wake pero que ya lo tocaremos en otro programa en otro en otro vídeo mientras tanto vamos a tocar aquellos juegos que están digamos eh, por llegar y otros que están como si no estuvieran como el Ghostwire Tokyo que hasta que definitivamente no caiga en XBOX y, y cada vez queda menos para que cada vez queda menos creo que la, que la exclusividad era de medio año así que caerá evidentemente en XBOX muchos de estos juegos también hay que decir que no todos hay algunos que solamente son para PC y que la mayoría de los juegos que ya están en Playstation 5 irán y acabarán evidentemente en, en Microsoft así que vamos a empezar desde el principio desde un juego bastante bonito al que le tengo muchas ganas que se llama el juego hecho con el Unreal 5 eh, vamos a ver que hay diferentes eh, fases del juego incluso veremos hasta bugs del propio juego, pero no os preocupéis porque todavía se está terminando pero vamos a verlo, porque es bastante interesante Made my way in. Found some sort of administrative room. It's a total mess here. Shit. Como habéis podido ver el juego es increíble se ve increíble es verdad que hay bugs todavía pues es que todavía está en desarrollo y lo que sí se sabe es que caerá en pc y en xbox y en playstation eso por un lado y por otro lado oye tiene una pinta las físicas todo hecho con el unreal 5 muy bien ahora vamos a tocar un juego que muchos lo han calificado como ¡Oh! Es el de Space, el Dead Space. Pues no, no es el, no es el Dead Space. El de Space ya se han visto imágenes de cómo es el remake, que es un remake, no es otra cosa. Eh, y se ve bastante bien, eso también hay que decirlo. Pero estamos tocando juegos nuevos y el Calisto Protocole no es ni tiene nada que ver con el Dead Space. Vamos a ver unas cuantas imágenes y así salimos un poquito de dudas. juego tiene todos los elementos necesarios de un gran survival horror, es normal en, una, en algunos aspectos visuales que se haya podido confundir ligeramente con el Dead Space pero no tiene nada que ver como estáis viendo nada que ver y bueno es un juego que vamos a estar esperando con muchos con muchas ganas, el Calixto Protocole, aquí lo estamos viendo, estamos viendo unas cuantas imágenes más, para que veáis un poco pues cómo, cómo pinta, cómo luce el juego. Eh, vemos ahí ese trasfondo oscuro, eh, aquí con el traje fuera. Como se ha visto antes en el trailer, que hay como una especie de malvado que deja entrar a todos los. A todos los infectados. La verdad es que pinta muy bien. Hay que decirlo, es un juego que pinta muy bien. Y la verdad es que hemos visto ya dos juegos bastante. Bastante sanguinolentos, fijaos, eh, o sea, fijaos en el, en cómo se ven, eh, tanto el il como este, grandes juegos, muy, muy, muy esperable, pero por supuesto, todavía tenemos que hablar de otros cuantos más, evidentemente, yo tengo ganas de que, de, de juegos como el Stay of the Kai 3, evidentemente, para el Showcase que van a hacer, pero bueno, sea lo que sea, bienvenido será. Bueno, pues ahí tenéis al eh Calisto Protocol. Vamos a seguir con otro juego. This is a warning. If you want easily scared, if the sight of blood is irritating, if you have an unusable fear around, of... streamers. Dear, dear, dear deadder. Or Chainsaw. This game may be too much for you. Ah! ¿Qué os ha parecido, que os ha parecido el Evil Dead, yo lo tengo que confesar que yo ya lo tengo y, y además se puede disfrutar tanto en la Xbox One es decir, que también sería el equivalente a que lo podéis jugar a la Playstation 4 o a la Playstation 5 tenéis las dos opciones como también tenéis las opciones de tenerlo para la Xbox Series X y para la One Bien, eh, el juego de hecho está habilitado para las dos, en el, en el caso de Microsoft no hace falta comprar uno de, de Xbox One y otro de Xbox Series X, no, el juego ya viene ya optimizado para que cuando lo, lo pongas en tu Series X se vea mejor, cuando lo pongas en tu One pues irá a la capacidad que tiene el, el, la consola, evidentemente vale, eh, quiero decir una cosa ¿por qué hago hincapié en que estos juegos ya están en Playstation? pues porque luego no digan que no hay juegos o que por lo menos, eh, vale, no son exclusivos de Sony pero juegos hay, y yo no veo a la gente hablando del Ghost Wild Tokyo Después de haberse, después de haber salido, nada. Mutis por el foro, claro. Pero esto tú lo ves en la comunidad de, de Xbox y estarían todo el día haciendo vídeos, poniéndolos en. El... Les fliparía. Cosa que no ha pasado con el Ghostwire Tokyo. Es una pena que juegos como este, eh, que encima de todo tienen. La suerte de ser los primeros en probarlo y luego pues no lo puede grabar eh, ya sabéis que me gustan mucho los juegos estilo de man de dar picture eh, juegos en los que las elecciones son tan importantes tan importantes o casi más importantes como lo son en este juego también de quarry Vamos a verlo. Vamos a ver. Además, cuenta con, con grandes actores, incluso actores de grandes actores secundarios. Eh, la mismísima eh, mujer, esta de la película Medium, creo que se llama Medium o algo así. Ya me lo corregí o me lo ponéis en la caja de comentarios. Vamos a ver de eh, Quarry, que la verdad es impresionante es otra joyita que se viene porque se tiene que porque sí porque al final acabaré comprándolo en fin veámoslo This is the normal man. This is the normal man. The one on the farm? No works. Of course not. Okay, let's see. So we are... I guess they don't, don't put some camps on. on maps. Have you seen It's any signs for it? I not going have to put you out you out of the room. No, not you out you out of the out Really good, really good. Oh, fuck! Oh my god, my heart is just... Roll, Roll it down. how yeah, are you doing this Are we doing your you No, uh, uh was well, Barely, barely I mean I can't even feel it. I can't We're uh, fine, we're just so a We, uh, yeah. uh something jumped out right the car and we didn't want to hit it, so he swerved, yeah. and... Now here yeah. we are. Something jumped out. Uh, uh it, an, an animal. animal. Yeah. Yeah. Yeah. yeah. Yeah, Um, it's, it's just, just you, don't know what kind. kind. It was so, so fast, fast, and... Yeah. Well, those most likely to here. <sighs> Harbinger Motel, nearest, nearest place, you bump up there for the okay? Uh, I think, I think we're just gonna stick to the plan, sir. I mean, Mr. Hackett knows the probing and then we no, call go in. No, ma'am, you're going head to the Harbinger no, Motel. You do you understand? Do you want to understand? Why can't, Why can't we, we go to Because, Because I told, I told you, you to go to, go to the motel. Okay, I just don't I understand what the problem is. What is is Ma'am, if you wouldn't mind, mind stepping out of the vehicle, of the I would it just like to like show, show you a room on your matter. Why is Why this just in there? I, I stick stick in me. Me. Major. it's major. Oh God, I you. got okay, it, There's the no one What, what, what are, are these? these? I don't know Why are you just bring Look, still it. It's been kind tonight, of a you know? Let's, Let's just get to the motel. We, We can come back the first thing in the morning to check everything out, out but... I mean, I must you must be exhausted, exhausted. I know I am. I think I'm our imagination... bueno que os ha parecido de Quarry la verdad es que <ríe> pintan muy muy bien y dicho esto vamos a ir a por otro otro otros mejor dicho vamos a, a ir pasándolos uno por uno y ya con esto me despido y vamos a ver el resto por ahora hemos visto unos cuantos de los que más me llama la atención a los que más le tengo ganas y eso que ni siquiera he metido es recién Evil 4 vamos a empezar con Ghostwire Tokyo ya que los de playstation no le está dando eh, la suficiente importancia a este bonito juego luego si queréis vemos un poco el Outlast eh, algo del score por supuesto de eh, de Stalker 2 y de Daimare 1994 recordad que los que hicieron Daimare 1996 que es esta especie de juego tan parecido bueno no, tan parecido no es un Resident Evil prácticamente eh, su primer proyecto fue el Resident Evil 2 Reborn y de ahí nació el Deimare 1995. 1996, perdón. Y ahora viene la secuela Deimare 1994, donde podremos ver el origen, digamos, de el virus y cómo se extendió. Así que sin más dilaciones vamos a ver el resto de juegos. Score, por ejemplo, otro juego que caerá muy pronto para para el Game Pass, evidentemente. Nos vemos en el ambulancia sí, sí. Problema. Pero, Pero este, este es, es mi cuerpo, cuerpo. y no, no acepto, acepto tus órdenes. órdenes. Como quieras, chicarrón. Chica? lo haré por las malas. A por mi hermana, has tenido un accidente cuando ibas a buscar a tu hermana. Perdona, pero no tengo ganas de hablar con un tío que intentado poseer. Me parece justo. ¿Qué eres? Por cierto, tu primer... ¿Eh? ¿Parece que puedes absorber poder de esas cosas? Sí, y trata de acercarte por la espalda. Bueno, la lo más importante es no dejarse llevar por el miedo. Ya. Parece que empiezas a pillarle el tranquilo a mi poder. миром керам... Устаешь тише. Устаёшь, Матил? Слышал? Вот это культура! культура. А ты одно и то же по кругу лопаешь. Зам же просишь. У меня музучилищ, если что. О, Василий. Прошу. Прошу прощения. Может, вам ученый? Профессора. Они вам лабораторию найдут. Смерти. Она не, не могла быть свободна, пока он жил. Зато тебе. Посмотри на нее! Нет, Скиф. Я не отдам ее никому. Она дала мне жизнь. Новую жизнь. Жизнь, которую я готов вернуть, если потребуется. Я буду защищать. Un beso, espero que os haya gustado todos los juegos. Espero que os haya gustado todos los juegos y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Tozy Game Channel. Hasta la próxima amigos.